Y ya nos encontramos aquí, como les habíamos prometido, en este saloncito acogedor con Javier de Floristerías Mayo. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy hemos cambiado un poquito el entorno. Sí, porque hoy lo quiero hacer un poquito diferente el tema. No sé si sabes que este fin de semana vamos a estar en la Feria de los Novios. Uh -huh. en... Desde el viernes. Exactamente, desde el viernes. vamos a estar El viernes a las 5 empieza, uh -huh. va a estar todo el viernes, el sábado y el domingo. Uh -huh. Y, y me, me ha apetecido dedicarle hoy un poco más monográfico eh, el tema al tema de la, a las novias, a los novios... A, a todo este mundo uh -huh. he traído esos sí mis flores porque yo tengo que traer flores. sí aquí las vemos en la sí. mesa ya viene javier muy bien preparado he traído unos arreglitos pequeños hechos con flores muy de novia muy de novia que lo vamos a ir luego viendo en las distintas cosas que vamos a ir haciendo he traído rosas ramificadas he traído hipericum que es un complemento ideal he traído un verde que no es verde es un verde grisáceo que se llama cenetio. He traído astilbe que es esta uh -huh. rosita, este que tenemos por aquí junto con las calas y luego en aquel pequeño tenemos un chrysostalium, un clavel de novios que ya lo conocemos de sobra y eh, me parece que también un poquito de eucalipto le tengo y esos que son especies de cardos azulados que se llama Eringium. Eso es muy curioso. Ese muy es el, bonito y el color llama mucho la atención. Es muy chulo. Sí, para cierto tipo de ramos más desenfadados que ahora iremos viendo, pues quedan muy bien. Lo primero que quería, si no me permites, es hablarte de, del grupo. Allí en la feria vamos a estar en un espacio, lo que llaman las aulas, en una zona acristalada. Vamos a estar un grupo de empresas, en total nueve, más dos colaboraciones, que son Alcon Viajes, que nos proporcionan sus viajes, y eh, en este caso va a colaborar también con nosotros la firma Si Quiero, novias que está en la calle Zafranal uh -huh. y va a colaborar con nosotros con un vestido de novia y de Madrina y tal. ¿Y, y cuáles son esas empresas? Javier? Pues te lo digo. Mira. Aparte de ma Floristerías Mayo, Mayo Flor que no podría ser. Mayo de otra Floristería manera. va a estar, por supuesto, allí. Vamos a tener un altar montado con una serie de sugerencias de arreglos y voy a tener, di por diferentes espacios de, de este espacio común, vamos a tener diferentes arreglos y tal, porque es un espacio común y estamos juntos, revueltos, cada uno en su sitio, bueno, de una forma muy divertida. Eh, en esa está Álvaro y Sara, uh -huh. que son unos auténticos profesionales en el mundo de la peluquería, de la estética. Van a estar, ¿quién no?, cortando jamón, sino Anselmo, Anselmo Pérez. Eh, de los niños se va a encargar Piñata Charra, que son una empresa muy joven, pero muy dinámica y que bueno, está haciendo un gran trabajo. Eh, en coche para llevar a la novia va a estar el que tiene la gama más impresionante de coches de época, que es Musicars, eh, que, aparte de, de los coches, tiene una colección también de descapotables, no sé si sí. lo sabes, y luego, aparte, tiene todo el tema de la música. Uh -huh. Eh, en trajes de, de caballero un gran premiado que como es la firma Emilio Yuste eh, de calzados, el único que puede vestir en Salamanca los pies para novio y para novia es eh, eurocalzados trabajan de una forma muy especializada para, para, para las novias joyería, está en joyería Estacoria que bueno, tiene unos grandes diseños. trabaja con las mejores firmas y eh, para el tema del, del regalo, el regalo de Madrid, tenemos una firma que no solamente es almantina, sino madrileña también, que se llama Agasajos. Uh -huh. no vamos, si que bien. no nos falta de nada, tenemos Yo todo completo. que lo tenemos todo completo. Entras en este espacio de grupo o boda y vas a encontrar todo. Y no solamente eso, sino que vamos a tener... Eh, ofertas en la feria, exclusivas para allí. Vamos a tener una gincana, en la que vamos a tener regalos directos. Pasas por todos los stands, rellenas un, una boleta, la echas y luego posteriormente vas a tener la oportunidad de conseguir premios directos. Luego vamos a hacer un concurso fotográfico de Facebook. Uh -huh. eh, eh, vamos a hacer una, la entrega, por supuesto, del premio del año pasado, del viaje del año pasado a los ganadores. Uh -huh. Creo que más... Más es imposible, tenemos todo, además eh, todas las ideas que se nos puedan ocurrir, todas las dudas que tengamos, yo qué sé, pues hasta el regalo de la madrina, lo tenemos ahí. Todo, todo, todo, todo. Uh -huh. Y de una forma divertida, animada, no tan seria como hemos utilizado siempre, ¿de acuerdo? Pues es tan divertido, Javier, que yo creo que me voy a tener que pasar. Nos vamos a tener que pasar, Víctor y yo. te parece? Yo el viernes, creo que sí, yo creo un que sí. así, lo hacemos desde allí. ¿Te parece bien? Oye, venga. Nos vemos el viernes allí. El viernes gracias. Y hacemos el magazine de allí. Y vamos a invitar a todos los que nos están viendo que también vean el programa, porque Venga. va a ser un programa muy interesante y seguro que ellos también se animan a pasarse el fin de semana. Venga, allí estamos todos, vamos a estar de una forma... eso, Sobre todo vamos a divertirnos con, con todo lo que eso, porque es algo que hay que hacerlo de una forma que se lo pasen bien los novios, uh -huh. porque es un momento muy bonito y muy feliz, ¿vale? Perfecto, pues Sin Javier, estrés. además yo quería preguntarte cositas, porque yo sé que a Víctor, a mi compañero Víctor, se le da bastante mejor lo de las flores que a mí, además, además, Les gustan mucho. pero yo quiero aprender también. Pues venga. Y ahora que estamos en esta temática de bodas y demás, yo sé que hoy nos traes consejos. Sí, vamos a traer una serie de consejos y sobre todo voy a, a decirle un poco lo que necesitan los novios, uh -huh. qué es lo que tienen que pasar... ...en el mundo de las flores... ...¿qué es lo que van a necesitar?... ...lo primero, ¿qué?... ...el ramo claro, de novia... ...por supuesto, el ramo, el de, ramo novia. de novia... ...el ramo de novia... ...el ramo de novia eh, es, es el elemento más importante... ...porque es... Eh, ...te va a acompañar durante toda el, el, el, la boda... Lo, ...y no solamente acompañarte... ...sino al, que al tenerlo a tu lado... ...te va a tranquilizar y vas a tener algo en las manos... ...va a salir en todas las fotos... Eh, nosotros intentamos con el ramo de novia que la gente nos venga con sus ideas, con su formato de eso, y nosotros le damos forma a esas ideas. Uh -huh. eh, Pero además imagino que los ramos eran diferentes en función del tipo de, de enlace que sea, un claro. enlace religioso, un enlace civil... Claro, es, nosotros siempre decimos que personalizamos, personalizamos la idea, personalizamos el, el, el contexto, personalizamos un poco... Eh, la temática de lo que cada persona quiere de, de, de su boda. Eh, para mí es, las flores es el complemento indiscutible en una boda. Eh, nos van a dar color y distinción. Si no hay esas flores, yo creo que la boda no va a estar igual de vestidas. ¿Qué más tenemos, Javier? ¿Qué es el siguiente paso o lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Alguna cosa más que tengamos que tener en cuenta con el ramo? Eh, yo creo que principalmente esto, que la gente venga con, con esa pequeña idea uh -huh. y nosotros empezamos a enseñarle y aconsejarle y vamos dándole mmm, forma a eso que ella, porque la mayoría de las novias quieren, saben muy bien lo que quiere uh -huh. y nosotros nuestra obligación es, con nuestro equipo de profesionales, aconsejarle para dar una forma elegante, con estilo, a esa idea que ellos quieren. Uh -huh. Desengañarles o a darle pequeños elementos, bien para las empuñaduras, bien para lo que sea, le vamos a dar pequeños detalles que van a enriquecer ese ramo. Ahí está nuestro valor, en ese valor añadido, que le vamos a dar pequeñas pinceladas, con lo cual nuestros ramos nunca van a ser iguales uh -huh que los que pueden encontrar en otras. tiendas. Al igual sitios. que las novias, tampoco son iguales. ¿Qué más tenemos, Javier? Cuéntanos. Eh, querría decir, a, a raíz uh -huh. de esto, que contamos con un equipo que no solamente le va a atender en las tiendas, sino que vamos tenemos un equipo de, de realización de ese trabajo, de confección, que, eh, y luego un equipo de transporte y montaje en... En, en los diferentes sitios, que es muy importante. Son auténticos profesionales todos y yo la verdad estoy muy orgulloso de este tema. Eso es lo más importante, Javier. Otro tema que tenemos que tener en cuenta en la novia, que estamos hablando, son los tocados para el pelo. Es un complemento ideal. Y en el caso nuestro son naturales, pero son flores naturales con las que van a ir eh, perfectamente acompañadas. Ya no es el típico tocado de otras formas que además... Nosotros en eso, en precio, estamos muy competitivos eh, y son naturales, por supuesto. ¿Tiene para que ir mí... combinado con el ramo de novia? Sí, yo uh -huh. siempre, tanto en colores como en algún uh, tipo de flores, utilizamos mucho, por ejemplo, la rosa ramificada, uh -huh. el hipericum en unos tonos verdosos solemos utilizarlo también y a veces este tipo de, de, de, de, de los tallitos, estos rositas del estilbe, también los solemos utilizar para eso, quedan eso, tanto para hacer tocados como coronas, diademas, cada novia nos pide una cosa. Otro complemento importante es que llamamos un novio al lado. Eso que no se nos puede olvidar, que es lo fundamental en la boda. El novio lleva, también haciendo juego, por ahí por eso sigo por con él, lleva un pequeño prendido. Este pequeño prendido sí también debe de ir haciendo juego. Uh -huh. Y yo soy partidario que lo lleven siempre por protocolo. Se sepa bien quién es el novio, quién es el padrino. Y en muchos casos es, también solemos hacerlo para lo que son ...todos lo, los testigos. Sí, porque a veces nos, nos liamos un poquito... ...van todos tan parecidos los hombres... ...es más complicado darse cuenta de quién es el novio... Sí, ...una mujer es más, más fácil, muy sí, fácil. Sí, muchas veces dices... ...ah, y te confundes... Sí, ...no, sí. no, no, ese es el novio, el por que si lleva acaso, el prendido. Por si acaso vamos a una boda que no conocemos muy bien a los novios... ...oye, nunca se sabe. Bueno, otro elemento que está funcionando muy bien ahora... ...son lo que llamamos réplicas de los ramos... ...se utilizan de varias formas... ...son el mismo tipo de ramo, pero en pequeñito y ese tipo de ramo lo utilizamos eh, bien para que lo lleven las damas bien para que los lleven las niñas a veces uh -huh. las niñas que llevan las sarras o el el típico que dice no yo quiero quedarme con el ramo nuevo bueno el mío el mío para mí o para llevarlo luego al sitio que queramos y el que, el que tiro es la réplica y siempre tenemos que tener ese tipo de, de ramitos pequeños uh -huh. eh, para esas niñas que estábamos hablando tenemos que tener en cuenta de que hacemos unas preciosas coronas o diademas uh -huh. que se ponen hasta medio pelo o, o pequeños tocados eh, y que quedan muy bien eh, para esas niñas. Y en los niños también le solemos soler un pequeño prendedor. Uh -huh. En otros casos, lo que llevan esas niñas de, de arras son pequeñas cestas con flores, ¿vale? O una cosa que te va a sorprender mucho, a hacemos pulseras. ¿Pulseras? Sí. Las pulseras tienen varios rollos. Eh, bien la pulsera puede ser desde el ramo de novia, puede ser en forma de pulsera, espectaculares el ramo de novia en forma de pulsera increíble inconcaída Ay, hacemos cosas alucinantes hasta una pequeña pulserita uh -huh. que la ponemos eh, suele ser tipo un poco más alargada uh -huh. y eh, hemos llegado a hacer hasta 70 y 80 para todos los invitados para todos Madre para todas las invitadas femeninos no claro. quiero preguntar cuántas horas ha estado el equipo muchas de floristerías mayo trabajando muchas horas lleva todo esto lleva muchas horas mucha concepción y mucho cariño uh -huh. Más cosas que no quiero aburriros. Mira, hay una cosa que también es importante. En estos días acordarnos de esas personas que, que ha, han hecho que estemos allí. Nuestras madres y nuestras abuelas. Y se ha puesto muy de moda tenerle un pequeño detalle. Es algo que queda muy emotivo. Un pequeño ramo, un pequeño detalle. Y luego para terminar con todo lo que es el tinglao este de, de, de la novia, está el tema del coche. Y tú dirás, tiene que conjuntarse con algo. Exactamente. Pues a mí me gusta conjuntarlo mucho con el ramo de novia. Con el ramo de la novia. Sí, uh -huh. no es necesario, pero sí me gusta conjuntarlo. Queda mmm, muy atractivo con el ramo de la novia, porque no tiene sentido con los demás complementos, pero sí con el ramo de la novia. Uh -huh. Javier, eh, los colores supongo también que sean muy importantes. Sí. ¿Cuáles son los colores que más eh, vienen pisando fuerte de cara a esta temporada de boas? <risas> Toda la gama de, de rosas, de pasteles, este tipo de colores funcionan muy bien. Eh, eh, pero no los colores m, rosa, un rosa, este tipo de colores que no son, son un poco matizados, como, como es a lo mejor este clavel que vemos aquí, que no es un rosa rosa. Este tipo de colores son los que mejor están funcionando. Uh -huh. Las peonías, por ejemplo, las rosas ramificadas, que hay en un, con muchos colores. Eh, las tilbe este hipericum que lo, ya lo he dicho que lo hay en blanco en verde, son complementos que quedan muy bien, el, el hecho de utilizar este tipo de hojas o otro tipo de bolitas también en colores grisáceos podemos eh, crear ramos fríos invernales que se llevan ahora mucho o ramos muy, muy románticos en esa idea o luego ya hay ramos de fantasía con caída. Bueno, es que... para todos los gustos bolsos, bolsos también Bolsos. Pero Impresionantes. Una, ¿Una novia nos iría con bolsos? Bueno, sí. Es un bolsito. Claro, sí. No, no, sí nos iría. Sí. Una mujer siempre va a todas partes con un bolso. Da igual, al día de su edad también. Claro, es pero cerco. es que el bolso está hecho también de de, <ríe> de flores. de flores sí y... Ese bolso entonces. Sí, ¿Abanicos? No ¿Abanicos de flores? Todas las flores. Precioso. Bueno, quiere decir que hacemos un montón Cualquier de cosas Cualquier cosa. Diferentes. Como decías antes, Javier, dan forma en Floristerías Mayo a sus ideas. Sí. Luego, si quieres, hablamos de la ceremonia, uh -huh. si te parece. La ceremonia hay que tener en cuenta dos cosas, bien que sea civil o bien que sea religiosa. Eh, según sea civil o religiosa, el carácter es diferente. Eh, no es lo mismo poner un arreglo en unas iglesias como las que tenemos aquí entre el románico y el barroco, que son unas iglesias súper impresionantes, que hacer una composición para una finca, para un jardín. Eh, que es normalmente donde se suelen desarrollar más las bodas civiles. Uh -huh. Entonces, el carácter es muy diferente, tanto en el tipo de elementos, que utilizamos forjas, o que utilizamos eh, copas imperio, arreglos tipo bola, o en este otro tipo que utilizamos cestería y otro tipo de, de elementos como más desenfadados. Uh -huh. Yo principalmente eso y tener en cuenta que se deben utilizar flores grandes, que se van a ver a distancia y es mejor utilizar flores grandes, no como en los ramos o en otras cosas, que la flor pequeña queda muy bien. Uh -huh. ¿Alguna cosa más que nos quede, Javier, el hotel, en cuenta? El hotel, donde sí vamos, vamos a pasar más horas, y que no podemos dejarlo en ningún momento, porque en el hotel vamos a pasar mmm, muchísimas horas, ya te digo, desde eh, tres o cuatro horas mínimos con la comida y tal, y tenemos muchos sitios para decorar, los centros de las mesas, los, le, la presidencia, por supuesto, esto tiene que ir siempre a juego, y siempre, si tenemos una temática de la boda, que nos lo contáis, nos lo cuenta la novia, e intentamos adaptarlos, hay veces que hemos metido discos, o eh, de vinilo hemos metido cantidad de elementos o conchas o, o peces o, o cantidad de elementos con nuestras flores para dar ese ambiente que queramos o un ambiente rústico con troncos con frascas con... Uh -huh. bueno hay muchas cosas para hacer y tienen que tener también en cuenta no solamente la decoración de esas mesas, hoy en día se decoran muchas cosas como son el sitting, que es el, el sitio donde se pone el protocolo, los servicios, por supuesto, sobre todo el de señoras, eh, los distintos puestos que es muy típico ahora para el cóctel, eh, me refiero que si ponen puestos de jamón, de arroz, de no sé qué, todo este tipo de puestos, un pequeño detalle floral, unas botellitas, un, uh -huh. un jarroncito, una cestita, quedan muy bien y, y, y, y te... Eso. Y luego hay un montón de rincones, si es en una finca o en un sitio así, que hay un montón de rincones, o a la entrada de los salones, que quedan muy bien para decorar, con unos costes que tampoco tienen que ser demasiado grandes. ¿eh? Uh -huh. Perfecto, Javier. Con esto yo creo ¿tendríamos que... Tendríamos ahí un montón de pinceladas, <risas> tendríamos una guía importante para, para la boda y para no la novia y para la familia. No, no, la verdad es que ha sido muy interesante, Javier, y todo esto sí. podremos verlo en la feria, sí. en los novios, el, el fin de semana. El fin de semana vamos a estar allí todas las horas, eh, yo no voy a faltar de allí ni un solo momento y luego con un gran equipo que me va a acompañar en muchos de, de esos ratos y bueno, vamos a intentar servirles en todo, nosotros tenemos una pequeña atención con la gente que vaya a la feria, de un regalo que le vamos a hacer y creo que de verdad que es que yo es que estoy, a mí me ilusiona mucho ¿eh? y creo que se lo van a pasar muy bien. A mí es unas fechas que me pongo muy enérgico de, para hacer cosas y de... Uh -huh. Porque es muy, muy bonito, muy bonito todo este tema. Pues eh, te tomamos la palabra, Javier, y te prometemos que por allí nos pasaremos y que haremos el magazine del viernes. Venga, nos vemos allí y volvemos a hablar. De Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ya te vemos en unos días con la sección. Gracias, Ana. Gracias. Venga, hasta ahora.